Pautas para mejorar nuestra relación con los adolescentes. Estas son pautas para, para enfrentarnos a una adolescencia de una manera un poco más, más suave, más benévola, con mucha más comprensión, ¿vale? Entonces, la pregunta que os planteo es, ¿por qué miramos a nuestros bebés con asombro y no miramos a nuestros hijos adolescentes con ese mismo asombro, no? Aquí, aquí, hay cuando son bebés, es, ay mi nene, ¿no? Mi tal. Y ahora seguramente cuando ves a tu hijo ya dices, uff, bueno comería, ¿sabes? Directamente, porque te, no, por tu nivel de, te pone de los nervios, ¿no? Entonces sigue siendo nuestro hijo, aunque no reconozcamos muchas de sus conductas, sigue siendo nuestro hijo, sigue siendo nuestro bebé, ¿vale? Sigue siendo el niño que hemos educado, el niño que queríamos. El, eh, el niño que, vamos a, a, que nos va a necesitar sigue siendo, no perdamos de referencia, que sigue siendo nuestro bebé, ¿vale? Y ese vínculo madre-hija no se va, madre-hijo no se va, no desaparece, no desaparece. Se disfraza, pero no desaparece. ¿vale? También es importante revisar los, los propios prejuicios que tenemos sobre la adolescencia nosotros. Por esto que os comentaba al principio, a veces nos enfrentamos a la adolescencia hasta o que viene el poco ¿sabes? Y claro, ya tenemos una predisposición a que la cosa va a ser horrorosa. No, a lo mejor no. Vamos a, a ver cómo se desarrolla todo, ¿sabes? A ver qué adolescencia tiene mi hijo. Oye, puede que, que no, que sean cosas puntuales y que también me traiga cosas positivas. ¿Por qué no? Porque también descubrir a tu hijo en esa faceta en la que también está aprendiendo cosas diferentes de las que tú puedes aprender también es muy enriquecedor. ¿Vale? La adolescencia no es solamente malas caras, la adolescencia también es ver una faceta de hijo que no sabías que tenía y que a lo mejor te sorprende para bien y dices, ostras, qué personita se ha hecho, ¿no? Qué maravilla. Era precisamente, en muchas cosas dirán, era precisamente el camino que yo le quería dar. Y ahora lo estoy viendo. También nos podemos encontrar con el resultado a nuestros esfuerzos, ¿sabes? Y si vemos que se despista, decir, bueno, pues. A ver de qué manera aquí, este es mi reto, ¿no? A ver de qué manera aquí entre todos, entre ellos y nosotros como equipo, podemos reconducirlo, ¿no? Es importante que nos relacionemos con nuestra propia adolescencia. Eso también depende mucho, ¿eh? ¿Cómo pasé yo la adolescencia? ¿Qué recuerdo tengo de la adolescencia? Porque si tuviste mucho conflicto con tus padres, pues sabemos que con ellos, madre mía, horrorosa, es que la adolescencia es lo peor porque yo la recuerdo, ¿sabes? Yo recuerdo lo mal que me comporté con mis padres, y recuerdo lo que les hice sufrir, y recuerdo tal. Entonces muchas veces proyectamos nuestra propia experiencia con la experiencia que va a tener nuestros hijos, y a lo mejor no llega a nada de lo que tenemos, de lo que estamos hablando y de lo que estamos pensando, eh. A lo mejor no tiene nada que ver. Entonces vamos a intentar observar con curiosidad, a ver qué pasa, ¿vale? Como si no tuviéramos ningún prejuicio antes de la adolescencia, o sea. A ver cómo se va desarrollando. Qué curioso, ¿eh? aquí es interesante ver un poco el comportamiento de nuestros hijos como si estuviéramos viendo una película. Este, este, este planteamiento de ver el conflicto como si fuera una película realmente nos aleja emocionalmente, nos pone a otra distancia emocional y además nos permite ver cosas que desde si entramos de lleno como madres y desde la emoción nos quedamos a lo mejor con la bronca, con el mal tono, con la mala cara, pero si tú lo ves y ves cómo se desenvuelve y cómo, no sé, y la, la tarea que hace después ¿no? y el razonamiento que tiene, esa distancia emocional nos va nos va a permitir poder entenderlos mejor. ¿Vale? El, ver, el ver las cosas como una película, no solamente para nuestros hijos, sino ¿eh? para la vida, va a veces maravillosamente bien para no entrar de lleno en una tormenta. ¿Vale? Intentad hacerlo, si no, si no lo podéis hacer con vuestros hijos, que es lo más visceral, ¿no? Lo que más está, intentad hacerlo en una situación fácil. ¿Vale? Por ejemplo, en, en un compañero, yo qué sé, algún amigo, ¿no? Que te está contando un drama, intenta salirte de esa situación y verla como una película. Para no, no entrar en su drama, ¿vale? Y luego llevarlo a casa. Intentar llevar los conflictos vistos desde fuera, un poco desde fuera, ¿Vale? Revisa tus patrones de conducta con respecto al adolescente. ¿Por qué? Esto lo comentabas antes, tú Charo. No, es que yo al final ¿no? pones el piloto automático. O sea, si tu hijo hace A, tú reaccionas B. En 0.2. Acción-reacción, ¿no? Entramos en acción-reacción. Bueno, vamos a intentar vernos a nosotros mismos cómo reaccionamos, a observarnos un poquito más. Ostras, ostras, ostras, espera, espera que aquí estoy perdiendo. Yo, yo ya, ¿Por qué? Ya me, está, ya me está llevando donde lo quiero ir. O sea, ¿por qué me ha activado así? ¿Por qué aprieta el botón rojo? ¿Ya me, me aprieta el botón rojo? Entonces, si somos más conscientes de que tenemos un botón rojo y cómo llega ese botón rojo, pues a lo mejor podemos desactivarlo, ¿vale? En, en una familia se generan muchos hábitos de, de acción-reacción, ¿vale? Eh, cuando Menganito ya está diciendo, ¡Eh! o, o cuando los hermanos están peleando, ¡Eh, es que me ha mirado, es que me está Tú ya entras en piloto automático. ¡Callaos! Seguramente dirá la misma palabra siempre. ¡Callaos! Ya es igual tal No, intenta. ¡Ostras! A ver estos, ¿qué hacen? El decir, vale, no voy a decir nada, voy a aguantar un poquito más sin decir nada. A ver qué pasa, a ver cómo resuelve. Entonces, es interesante salirte de la, de la situación, ¿vale? Aprender a observar tus propias emociones. Si tus hijos, por ejemplo, si tu hijo me dice, no, no, no te necesito. ¿Vale? No te necesito, déjame a mí que yo tomo la decisión. ¿Cómo te sientes tú ante eso? Eso también es, también es importante, eso es un aprendizaje tuyo, ¿no? No te necesito, mira este, a lo mejor puedes pensar, mira este, ahora no te necesito y cuando no sé cuánto, no soy menos, bien que, bien que vienes, ¿no? ¿Y por qué me siento así? ¿Por qué me siento mal cuando.? ¿Por qué tengo esta ira cuando él me dice no, no te necesito? ¿Es que necesito que me necesite? ¿Por qué necesito que me necesite? ¿Sabes? ¿Dónde, dónde, ¿Hasta dónde quiero que me necesite? ¿O hasta dónde quiero que sea autónomo? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo gestiono yo la parte esta de las distancias, de los apegos? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me distancio? ¿Estoy aprendiendo a distanciarme de él? ¿O no? Necesito, ¿Soy yo la que se necesita acercar? ¿O necesito que él se acerque a mí? ¿no? ¿Cómo me muevo en las distancias, en las nuevas distancias? ¿Vale? Es muy importante en esta parte de la adolescencia las emociones, muy importante, muy interesante, ya hablamos de la conversación la semana pasada, pero es muy importante también hablar en casa de cómo sentís, es un buen momento para poder hablar de emociones en casa. A vuestro nivel, en el sentido de, según las circunstancias que se den, ¿vale? Poco a poco, pero empezar a hablar de cómo sentís, pues, a lo mejor al final del día, ¿no? Si estáis cenando todos juntos, oye, hoy me he sentido muy frustrada. Pues a veces Usia, ¿no? Que, que comentas, ¿no? Eh, yo qué sé, pues me encantaría hacer más cosas, ¿no? A nivel laboral, por ejemplo, ¿no? Hacer cosas y tal. Oye, pues yo hoy me he sentido frustrada porque me hubiera gustado que las cosas hubieran salido así y han salido de la otra manera. Y no he tenido un buen día, ¿sabes? ¿Y el vuestro cómo ha sido? Ya estás poniendo sobre la. Ya estás hablando de emociones en casa. Ya le estás diciendo a tus hijos. Que, que, que, que es normal, estar frustrado. Mi madre está frustrada. Ay, pues a lo mejor yo también estoy frustrada y no pasa nada. ¿Vale? Entonces en el momento en el que ellos ven que normalizamos todas las emociones, no solamente las positivas, sino también las negativas, ellos van a empezar a normalizar cómo se siente. Y van a empezar, cuando empiezas a normalizar, empiezas a aceptar esas emociones. Porque muchas, muchas de nuestras conductas las hacemos porque huimos de emociones negativas. Muchas. Y si ellos crecen huyendo de emociones negativas, al final van a vivir en un mundo de mentiras. Porque se van, a, se van a contar sus propias mentiras. Entonces, si en casa saben que se puede hablar de todo, que se puede hablar de emociones, y que no pasa nada, que nadie va a juzgar nada, eso es súper importante, que no se sientan juzgados. Es que es un refugio. Un refugio en una adolescencia es un tesoro. Y el refugio que estén en casa, pues por muy mal que se sientan, no van a contar el malestar a un amigo que no conocemos, ni van a contar cómo se sienten en redes sociales, van a venir a contar la persona. No van a tener tanta necesidad. O si sea, al final hay una, hay un, se acogen esas emociones, se validan esas emociones en casa. No van a tener nada tanta necesidad de expresarlas fuera. Van a empezar expresándolas dentro. O si la expresan, no la van a expresar con tanta intensidad fuera. Porque ya habrán reducido la intensidad en casa. Entonces, la parte está de hablar en casa, ¿sí? pero empezando poniéndonos de ejemplo a nosotros. Ojo que a nosotros somos los primeros que nos, que nos resulta complicado. Porque también a veces pensamos que ¿cómo voy a contarle los problemas a mis hijos? Cuando ellos ya tienen bastantes Bueno, pues tendemos a protegerlos A ver, ¿sabes? ¿Cómo voy a contar yo mis problemas a mis hijos? ¿No? Pues ellos tienen los suyos Tienen derecho a ser, a ser pequeños ¿No? Su infancia sí, sí Tienen derecho a todo eso Pero, oye, de vez en cuando Plantearles algo que no haya ido bien En el trabajo O algo que no haya ido bien con una amiga una, una decepción Hablar de decepciones De, de los propios amigos Oye, me ha decepcionado un poco, yo esperaba esto, no tengo, no tengo que esperar tanto a lo mejor de las personas, ¿no? tengo que aprender un poco a manejarme yo solo, no sé, el consejo que, le quera, que os queráis dar. Pero claro, si habláis de decepción de amigos y cuando él tenga un decepción, una decepción con un amigo, sabe que han, vosotros habéis pasado por ahí, entonces pueden recurrir a vosotros. O, o si no recurren, se van a acordar de cómo lo habéis resuelto vosotros y eso ya les sirve para, para resolver sus cosas vale bueno, intentar empatizar esa, yo creo que es la palabra clave empatizar para entenderlos vale ¿cómo te sentías tú a su edad? Y, y, y sobre todo empatiza para no proyectar es decir, empatiza para intentar entender a tu hijo con sus características como una persona diferente a ti ¿vale? con sus particularidades pero intenta ponerte un poco en su papel a nivel interno están revolucionados y ellos no quieren no, no entienden esa revolución con lo cual, y aparte es de unas, de unas frustraciones y unas iras que cualquier cosa, es una mecha que cualquier cosa no entiende ¿eh? pregúntales eh, sobre qué echan de menos en ti o qué necesitan ¿vale? aquí también puede haber mucho feedback es que se trata de, de subir, de, de bajar un escalón y de que ellos suban un escalón, entonces las las alturas se empiezan, a, se empiezan un poco a equilibrar, ¿eh? todo en un proceso. ¿eh? Pero a lo mejor sí que está bien también preguntarle, oye, ¿qué necesitas de la mamá en un momento tranquilo? Ahora, ¿qué necesitas? ¿Hay algo que yo pueda hacer para que tú estés mejor? ¿Hay algo que yo pueda en lo que pueda ayudarte para que tú te calmes? Si necesitas algo, me lo dices. vale ¿Hay algo de mí que, que no te gusta como reacción, ya empiezan a entrar un poco en esas edades, ¿no? Para escuchar. Eso no significa que tú pierdas la autoridad. Eso significa que tú realmente eres un ser humano que quieres tener información para poder educarle mejor. ¿Vale? Porque si al final tienes mucha autoridad, pero estás ejerciendo una autoridad sobre algo que no va con tu hijo, porque tu hijo no es así, y no le, no le acopla a, a su manera de ser, pues al final esa autoridad se pierde. En cambio, si él te puede dar algún consejo de qué es lo que le va mejor a él para, para sentirse mejor, pues a lo mejor puedes ser o sea, firme, no autoritaria, firme en cosas sabiendo lo que le hace daño y lo que no le hace daño, por ejemplo. ¿no? Y el último punto eh, es, es un ejercicio muy chulo, que lo podéis hablar o lo podéis experimentar, ¿eh? pero bueno, con hablar de ella es un paso importante. Cuando habléis de emociones y de sentimientos... Eh, ellos van a pasar pues, eso, por montañas rusas ¿vale? durante todo el día y van a tener emociones contradictorias y emociones contradictorias en, en cinco minutos. ¿vale? Entonces es importante que tengan el mensaje, que les llegue el mensaje de que las emociones pasan. Las buenas y las malas no permanecen siempre. ¿vale? Aunque estén fatal, todo pasará, cariño, te encontrarás mejor, te encontrarás más tranquilo, te encontrarás menos triste, todo pasa. Entonces, el ejercicio del hielo que se derrite es, bueno, esto es un experimento que se hace en psicología, ¿no? Que si le ponen un cubito de hielo a los niños, entonces cuando le pones el cubito de hielo, claro, es, hay malestar, ¿no? Porque se quema, bueno, el hielo quema un poquito, ¿no? Y muchos no quieren tenerlo en la mano, está demasiado frío, tal. Entonces, tienen sensaciones negativas, es un poco cómo funcionan las emociones en nosotros, ¿no? No nos gustan las emociones negativas. Entonces, ¿qué hacen muchos niños? Se quitan el hielo, no lo no quiero. ¿Vale? Que es un poco la sociedad que tenemos, no quiero el hielo fuera. ¿vale? Pero los niños que mantienen el hielo en la mano se dan cuenta que el hielo se va derritiendo y que al final se convierte en agua y que ese dolor, ese malestar ha desaparecido. ¿vale? Que la temperatura del hielo ya no es la que es y que ya no hay malestar en la mano porque ha desaparecido. Totalmente. Entonces, el que permanezca en emociones negativas también es un aprendizaje para que no busquen sucedáneos y no busquen comportamientos para huir de esas emociones negativas sabiendo que van a desaparecer y que van a tener herramientas para que vayan desapareciendo cada vez más rápido pero huir de esas emociones negativas al final cuando somos adultos nos lleva a un montón de sitios que no nos gustan ir ¿eh? o sea hay gente pues desde, la, desde el autoengaño a gente yo qué sé pues no sé desde las compras compulsivas por ejemplo ¿No? Estas falsas sensaciones de felicidad para no, para, para no soportar determinadas emociones. En cambio, si aprende a que las emociones negativas también pasan y que todos tenemos días malos y días tristes y que ha sido un mal día del cole, sí. Sí, mañana será otro día y mañana hay otra oportunidad de que sea mejor. Es que estoy llorando, es que estoy triste, es que la vida es una mierda. Bueno, la vida es una mierda ahora porque estás en un bucle de, de emociones negativas, pero mañana verás cómo la ¿Vale? Eso, eso también es un aprendizaje para, para que ellos mismos se vayan conociendo y para que, para que no se asusten a la hora de tener emociones negativas. ¿no? Bueno, no sé si tenéis alguna duda sobre todo eso. O continuamos, lo que queráis. Nada, que me parece muy interesante la, eso del hielo, que me parece un, una actividad interesante para hacer hasta en clase y explicarla hacerle la explicación que hiciste tú. Me parece una dinámica eh, para hacerle reflexionar, sí. que puede hacer cualquiera, vamos, que tenga un poco de interés. Sí, es que, eso es lo que, pasa que la parte emocional como es tan invisible, sí. cuando lo llevamos al terreno físico, sí. es como más real, sí. ¿Sabes? Nos permite explicar mejor las cosas. Porque sí. si tú le dices, ¿cómo te sientes no? en la emoción tal? Yo qué sé. Es muy difícil identificar a veces las emociones. A no ser sé que te la lleves al cuerpo. Pues yo que sé, siento ansiedad porque tengo palpitaciones tal. Pero somos, es verdad, somos muy físicos en ese sentido. Entonces el hielo te da, te da esa perspectiva. El que ellos lo experimenten y luego ya te permite hablar de emociones. Sí. ¿Vale? Yo lo que comentaste es de, de a veces preguntarles lo que no, no les gusta de nosotros. Sí. Eh, desde que empecé el curso bueno, que claro, te paras más con ellos o les prestas más atención en algunas cosas, ¿no? Y un día me dijo, me dijo Mario que era muy pesada eh, lo que hablábamos antes, ¿no? De, yo ahora me doy cuenta que a veces un, que, es, que intento controlar mucho las cosas. Mm -hmm. Este curso me hace reflexionar. ¿no? Entonces me dijo que era muy pesada, que a veces le insistía mucho en cosas y que él a lo mejor no las quería hacer o no le apetecía ir por ese camino y que yo era muy insistente. ¿no? Entonces eh, quedamos en que cuando yo insistiera mucho y a él le cansara, que me dijera basta. Solo una muy vez, bien. él a mí en vez de yo a él. Muy bien. Y, y, y bueno, y alguna vez lo he hecho y, y sí y claro, me callo y digo, bueno, es verdad. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, hay cosas lo que lo que nos habías dicho tú, pues los deberes, no sé qué. Lo siento, soy insistente y ahí no me da igual lo que me digas. Pero en otras que sí, que a lo mejor es claro. cosas que pueden pasar, sino porque yo creo que tiene que hacerlo porque estaría mejor. Pues entonces me dice él, basta. Y yo, vale. Perfecto. Pero lo, lo, lo claro, lo, lo interesante es saber diferenciar en qué partes hay que ser firmes sí. y en qué partes sí. no. Eso es lo interesante. Porque ellos no saben diferenciar que, en qué partes necesitan unos padres firmes y en cuáles en qué no, porque no tienen todavía esa capacidad madurativa ¿no? de, de qué es lo importante para su formación. Pero tú sí. Entonces, simplemente con que ellos en pequeñas parcelas sí que tengan. Esa sensación de, de poder tener el control sobre algo de su vida, ¿sabes? Porque se trata un poco de dejarles el control a, a trocitos, a pedacitos, ¿sabes? Entonces eso le va creando confianza porque cuando tienen, cuando tienen el control en pequeñas parcelas tienen más seguridad sobre su vida y, y tienen la sensación de que la dirigen su vida, que es, es un poco la adolescencia, ¿sabes? El empezar a coger la responsabilidad y el control sobre las cosas. Hay que elegir muy bien en qué, en qué cosas se les da, se les deja ese plano y se les deja esa responsabilidad. Pero hay que hacerlo poco a poco. Y lo que has comentado de la palabra basta, es súper interesante tener el propio lenguaje, la propia comunicación. Crear lenguajes propios. Porque fíjate, ahora entran en una etapa de adolescencia que a lo mejor no les gusta que les, les, hagas, les des una reprimenda delante de nadie. ¿vale? Porque ahora tienen más sentido de la vergüenza. Entonces, si pasa algo en público, pues se van a dar libre ¿no? de la vergüenza. Entonces, a lo mejor, si tú quieres, por ejemplo, que él haga algo de una manera firme, cuando esté delante de personas y no quieres ridiculizarlo, porque eso sería horroroso, decirle, mira, eh, vamos a ir a tal sitio, ¿vale? Yo sé que tú vas a querer, que, a lo mejor cuando somos mayores, vas a querer quedar con tus amigos y vas a querer que te alargue la hora o, o cualquier cosa, cualquier cosa que tú quieras, que se amplíe, ¿vale? Ten en cuenta que yo voy en este en este tema de horarios y de tal yo considero que debo marcar los horarios y que esos horarios son inamovibles, ¿vale? No quiero follón cuando entremos, cuando vayamos allí en el momento yo vea follón voy a decir, basta y esa va a ser nuestra palabra clave ante esa palabra clave tú tienes que desistir de la negociación porque cojo yo las líneas ¿vale? entonces la palabra basta ya está eh, no, quiero, no quiero foller porque yo no te voy a dejar en ridículo. Yo simplemente voy a decir basta y ya está. Si el, si tú continúas poniéndote borrico y tal, al final que sepas que el siguiente paso va a ser que te cojo y nos vamos a casa. Sin dramas, simplemente me iré camino hacia el coche. Y no voy a hablar porque no voy a dejarte en ridículo. ¿Vale? Y no voy a ser la madre pesada que tal. No. Este es el primer paso que va a ser el basta y el segundo va a ser a y ya lo sabes, y te lo digo con antelación para que luego no haya sorpresas, ¿sabes? Pero ya sabe a qué, a qué reglas, y como no querrá pasar de vergüenza, hará caso. ¿Sabes? Y si no hace caso y monta la de Dios, al final se monta todo, pues evidentemente eso luego tiene que tener algunas consecuencias. vale Pero es importante marcar límites incluso antes de salir de casa, en muchas cosas. Para eso que estás comentando a veces pasa mucho cuando vamos los domingos a comer pues a casa de mi madre o de mi suegra que dices que llega un momento en el que te la lían y que no quieres delante de los demás pues armar porque es un malestar para toda la familia o lo que claro. sea no sí. y está bien lo que dices lo de dejar las cosas claras antes sí. ¿Sabes? que muchas veces ya sabes lo que va a pasar porque claro. es lo que pasa siempre sí. Claro, pero eso se puede hablar antes, desde la tranquilidad ¿eh? mañana vamos a ir a comer a casa de tal, y ya sabemos todos lo que pasa, pues que luego a la hora, por ejemplo, que terminamos de comer y a lo mejor queréis veniros a casa y no sé y a los adultos queremos quedarnos un poquito más entonces empezáis pesados a casa a casa, a casa, ¿vale? no, vamos a poner una hora a tope la hora a tope si vamos a comer, a las 7 de la, de la tarde como hora a tope estaremos en casa es un compromiso pues compromiso es que hasta esa hora tope vosotros no vais a insistir en la casa a casa. Vamos a intentar irnos cuanto antes, después de comer, pero no te garantizo nada hasta las 7 de la tarde. Pero a cambio de que yo comprometerme a las 7 de la tarde, tú no dices ni No quiero ir pintar, pintar, pintar. ¿Vale? Y, y si empieza el pintar, pintar, porque ya hemos dicho que somos hábitos y todos tenemos el piloto automático, pues palabras clave. Así lo no hemos quedado. Así no hemos quedado. Así no hemos quedado. Y no sales de ahí. Así, disco rayado. Así no hemos quedado. Así no hemos quedado. Así no hemos quedado. Incluso puedes decir: si al final no cumplís esta parte, previamente habrá castigo o habrá una consecuencia. ¿Sabes? Entonces ellos ya saben lo que va a pasar. Y le estamos, le estamos educando también en el planteamiento consecuencial, en el pensamiento consecuencial. Si hago esto, va a pasar esto. Y yo me hago responsable de lo que ha pasado porque mi conducta ha sido esa. Ellos ya saben que si empiezan a dar la murga y sabéis si que da las 7 de la tarde, eso va a tener unas consecuencias. Y siempre hay que cumplirlas, ¿eh? Siempre, absolutamente siempre. Pero son palabras clave. Sobre todo adelantar, adelantar todo, negociar todo. Sí. Por ejemplo, mi, mi, a mi hijo no le gusta nada dar besos cuando va a ningún sitio. Ahora ¿eh? con la pandemia ha venido fenomenal. ¿vale? Entonces, me acuerdo una vez cuando era pequeño, tenía 5 o 6 años, pero eso, el de pequeñito de besar a todo el mundo era, pero ¿por qué tengo que besar? Yo, ¿no? Entonces yo siempre le decía a los mayores, por favor, dejarlo en paz. Él dará besos a quien considere, pero no, no. Los mayores lo cogieron, lo achuchaban, y ya está. Entonces él se enfadaba. Entonces tenemos que negociar los besos. A ver, los yayos te van a dar, bueno, los yayos, los abuelos te van a dar besos. Porque, ¿por Eso es así. Tienes que aguantar los de los abuelos, que son dos, besos por dos, y luego, pues no sé, ¿quién te puede dar besos? Vale, mamá, van a ser ocho besos en total. Ocho besos en total. Entonces, si alguien más se acercaba, decía, no, no, no, yo tal. Sí, sí, sí, ya está. Ella tiene bastante que ya se ha dejado besar por los abuelos y ya intervenía yo. Y ahí lo cuidaba. Digo, no, no, dejarlo de gasoteos Ya le han besado los abuelos, pero el resto nada. Entonces, está todo negociado un poco. Hoy. Y no hay sorpresas. Yo que se bien, bien también. ¿No? Dentro de lo que se pueda. Vamos, cada uno. Sí. Pero luego no hay sorpresas. Y... y y vosotros estáis más relajados también en esas comidas sí por lo menos está bien intentarlo sí porque a veces es un suplicio salir de casa o hacer algo una cualquier actividad claro claro claro todo todo, todo. se puede sabes se puede es que, no sé es como hacer un contrato y ya lo tienes más o menos además eh, viene muy bien a medida que vayan siendo mayores, hacer contratos de convivencia en ciertas cosas. ¿eh? Eso también es una, una estrategia importante. ¿Por qué? Porque imaginaos, no sé, por las peleas, ¿no? O, por ejemplo, el tiempo, tiene que distribuirse el tiempo para jugar los videojuegos. Tal. Pues si se hacen, si se marcan cuatro o cinco puntos a modo de contrato, en el que tu hijo tiene que firmar el contrato, se hace un contrato hablado. Están las partes de acuerdo, se redactan los cinco puntos que son un contrato de convivencia y todas las partes firman y se comprometen y se pone una cláusula en el caso de no, que se, no se cumpla el contrato pasa X y todo el mundo lo firma. Eso para ellos en la edad adolescente, sobre todo la edad que tienen vuestros hijos ya, ¿eh? es muy interesante porque asumen responsabilidades y se comprometen a eso, han firmado. ¿Sabes? Es un gesto, pero es un gesto muy interesante. Para que ellos ya vayan viendo que se les tiene en cuenta y que firman al, al lado de sus padres. ¿Sabes? ¿No? Bueno, son ideas son ideas para, sí, sí, para sí. la convivencia. <risa> bueno, ¿cómo ayudarles a gestionar el estrés? Cuanto menos estrés tengan nuestros hijos, menos van a buscar las tecnologías para evadirse. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, si reducimos los niveles de estrés, van a coger las tecnologías de una manera más moderada, no a lo bestia, ¿no? con, mucha, con mucha ansiedad. ¿vale? Entonces, uno de los puntos que genera más estrés en nuestros hijos es la cantidad de dudas que tenemos, que tienen. ¿vale? Están en una etapa de conocimiento mutuo, de, bueno, de conocimiento a todos los niveles, entonces es una edad de dudas. Intentar estar ahí ¿no? para resolver esas dudas. Muchas de esas dudas van a intentar encontrarlas en las tecnologías, en resolverlas en las tecnologías. Pero bueno, aquí volvemos a la conversación. Cuantas más en la comida, más cosas surjan en la conversación, más posibilidades hay de capturar un poco y la fuente de que, que busquen sea la vuestra, ¿vale? Podéis, o sea, podéis plantear en la comida dudas vuestras. No sé qué hacer con esto. Los voy a dudar, ¿vale? Para que ellos, por ejemplo, pues no sé qué hacer con esto. Me ha pedido mi hermana que haga esto y esto y no sé qué hacer, no sé, no sé. Pedirle consejo. ¿Tú qué harías? Es que de verdad tiene un pensamiento lateral muy interesante. Pues yo haría esto o lo otro. ¿Tú no tienes dudas? ¿No, ¿No te has encontrado con una situación de dudas de no saber qué hacer? Sí, hoy en el patio ha pasado, ¿sabes? Y entonces que vayan sacando las dudas y que las vayan planteando encima de la mesa para que le podáis ayudar, ¿vale? Bueno, intenta averiguar también por una parte, el estrés viene por una parte interna, que es lo que ha comentado, SIA, ¿sí, ¿no? Que eh, ya tienen su propio incoherencia dentro. Es, en, en un momento dado, saber qué es lo que genera esa tensión interna. Y por otra parte, las fuentes externas de tensión. El cole, los trabajos, los amigos... Todo eso es intentar averiguarlo para, que va, para, para, para poder gestionar juntos el estrés. ¿vale? Aquí hay otra dinámica. Usía que es la de hablarle de los pensamientos y las emociones como una casa de huéspedes está lo del hielo y esta es otra otra dinámica vale que se puede hacer también para plantearles que los pensamientos y las emociones pasan ¿vale? entonces es intentar imaginarnos que nuestra cabeza es una casa de huéspedes ¿vale? en la que tenemos habitaciones vale entonces eh, muchas veces cuando hay un huésped que no queremos que entre, no le abrimos la puerta. Imagínate un pensamiento negativo, ¿vale? No queremos abrirle, pero que ahora la persona que no le queremos abrir, te que acorreará la puerta más fuerte, ¿vale? Y al final ese ruido nos hace, nos hace daño, nos incomoda mucho, ¿no? En cambio, si dejamos la puerta abierta para que entren todos los pensamientos y todas las emociones, no estamos ofreciendo ningún tipo de resistencia, todas son bienvenidos, todos los huéspedes son bienvenidos, ¿vale? Cuanta más resistencia ponemos a algo, más fuerte se ¿sí? hace. ¿Vale? Al ser bienvenidos, tú imagínate, esto también está para adultos, ¿eh? Tú imagínate que dices, vale, no quiero pensar en el examen que tengo. No quiero pensar en el examen. ¿Cómo piensas en el examen? Eso es, es que es así, son matemáticas. Pero, dices, vale, bien, estoy pensando en el examen. No pasa nada, no, no pasa el examen. Muy bien, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué me quieres hacer? Venga, el examen, que si lo suspendo, vale. Pues hablas un poquito con el pensamiento, vale, lo dejas entrar. Pero, a la vez... Le permites al pensamiento que se vaya. Bueno, ya has estado un ratito, alevete. ¿Vale? Ya has estado, emoción negativa, ya has estado un ratito, bueno, eres un huésped y el huésped también ha la casa. ¿Vale? Entonces este ejercicio también es un, eh, viene del mindfulness, pero viene muy bien también para que ellos se den cuenta que los pensamientos y las emociones no perduran siempre. Igual que vienen, se van. ¿Vale? Eso les va a dar mucha tranquilidad y mucha paz. Porque si no, va, cuando tienen pensamientos negativos tienen miedo se incomodan, pero si saben que todo pasa de volver a todo, las aguas a su cauce, no van a tener, ¿sabes? No, no, no, no les va a estresar tanto, ¿vale? Bueno, he comentado lo de poner límites, que ya no hemos hablado, ¿vale? Eh, y luego, pues, afrontar en familia la resolución de conflictos, ¿no? Y un poco trabajar todo el tema de, de, pues, de la propia gestión emocional un poco en familia, ¿no? Con algunas estrategias como el tiempo fuera o, o la respiración, ¿no? si ya son más, más mayores. Pero el tema de la respiración, que a lo mejor, dependiendo de las edades, sí que le puedes decir, a ver, tres respiraciones profundas, ¿no? Y empezar un poco por ahí. Pero el tema de la respiración, eso sí que, sí que es una, una tarea muy interesante, que estaría bien, por ejemplo, que se diera en, la, en clase. En los centros. Sí. Pero bueno, eso no es todo llegar aquí.